Señor Claudio Miguel Brilloni, ¿juráis por Dios, la Patria y estos santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad de la provincia para el que habéis sido designado cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes y la Constitución y las leyes de la Nación? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden.